¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva temporada de Pick and Rock en Nueva Casa. Vamos a estar emitiendo desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Torneo prefederal de Básquetbol, 24 equipos entrerrianos. Hay 10 ascensos en disputas. Y vamos a empezar a conocer precisamente cómo son las conferencias, cómo se dividen los equipos. Por un lado, la Conferencia 1, los All-TFB, quienes ya han disputado la tercera de nuestro básquetbol. Neptunia, Central y Racing de Guareguaychú. Ferro de Concordia, Olimpia de Paraná, el Social y Deportivo San José, los equipos de Tala, Atlético y Peñarol, Luis Luciano de Orden Regatas de Concepción del Uruguay y de Gualeguay, Bancario y BH, van a estar disputando esta Conferencia 1. En tanto que en la Conferencia 2 se dividen en dos zonas, Zona A, para acá, Ovízionistas de Paraná, Juventud Unida de Gualeguaychú, Ferro de San Salvador, Huracán de Villaguay y La Armonía. De Colón, en tanto que en la zona B de la capital provincial estarán ciclistas y estudiantes de San Salvador, el Esportivo, San Inetti de Concepción del Uruguay, Urquiza de Santa Elena y Parque de la ciudad de Villaguay. Así se componen estas dos zonas, tanto en la conferencia 2 también como en la conferencia 1, los 24 equipos. Vamos a empezar precisamente este resumen de Pican Rock con la fecha 1 de la conferencia 1, los antiguos equipos del TFB, y este es el resumen. En Uruguay, vestido de verde, así recibía bancarios a Ferro de Concordia, con preponderancia en la pintura, con sus dos figuras, precisamente Jerez y Pane, serían dos de los artífices que llevarían adelante. El goleo de Bancario, no obstante 6 para alerose 10 para Calderón, 13 puntos y 6 rebotes para Silva. Y Pane, el refuerzo que hacía esta presentación, 19 puntos y 12 rebotes para Mauricio, en tanto que otro interno del equipo de Ferro convertía Lucas ecker 16 puntos y 9 rebotes para él, junto con los 16 puntos y 7 rebotes del interesantísimo juvenil Octavio Poque, 7 para Trufa, 8 para Fernández, parte del goleo repartido en el equipo de Concordia. Anotaba desde la línea Ferro, pero no le iba a alcanzar esta remetida final. Iba a ser triunfo del equipo Gualillo. 73 para Bancario, 62 para Ferro en la inauguración, precisamente, de la fecha para ambos equipos. Viajamos hasta San José. El social y deportivo de Casaca Oscura recibía Atlético Tala sin la presencia de Matías Euscarrea por lesión. Por eso el equipo talense cargaba la pintura y con idéntica acción, vamos a ver cómo convertía y tenía preponderancia en esta parte del juego. 11 puntos y 9 rebotes para Zagar y así respondía el Social y Deportivo San José, que si lo dejan solo, Cuarros Pumba, bombazo para Leo, 16 puntos, 4 de 8 en lanzamientos triple, 15 puntos y 8 rebotes para, Gaitai, para Gaitán, perdón, 4 para Vicentín. El goleador también sería Facu Barreto con 12 puntos. Rotación, línea final. Esa linda bandejita para el social y deportivo San José. 16 puntos y 7 rebotes para Perusia en Atlético Tala Junto con los 12 y 9 de Isaac Monti que no le iban a alcanzar. Y va a ser triunfo del equipo de San José. 66 a 53 con la rotación. Y posteriormente en este bombazo el rebote y la conversión para Facu Barreto. Triunfo de San José. En Gualeguaychú el Marangatú. Casaca roja y verde para Neptunia, uno de los animadores llamados a ser candidato de esta liga prefederal que así convertía con ese lejano doble prácticamente en extinción. Alto goleo 104-94 para el equipo de Gualeguaychú que doblegó a Regatas de Concepción del Uruguay con presencia de muchos juveniles y algunos jugadores experimentados también. Bofeli, desde la línea, 23 puntos, 4 rebote, 4 asistencias y 7-9 en lanzamientos de campo para precisamente un ex Regatas, 8 y 4 para Sequeira, 13 puntos para él, Ramírez Acevedo con 21 puntos y 7 rebotes, en tanto que bastante más repartido en el equipo de Regatas, 16 puntos para Guido de la Vedova, 11 para el juvenil Dato, 13 para Rauch, 13 para Aguirre y el refuerzo de Regatas, Agustín Suárez con 25 puntos, desde la línea va a ser clave también. Juan Frigo Feli, que lo cerraba allí. Triunfo de Neptunia 104 a 94 frente a Regatas de Concepción del Uruguay. En Gualeguaychú seguimos, pero en este caso duelo de verdes. Racing recibía a BH y así atacaba el equipo de gualeguaychú con el rebote ofensivo y la conversión. Iba a ser triunfo finalmente para el equipo bolello 69-63, a que en este momento del juego lo padecía, pero iba a aparecer uno de sus refuerzos, este hombre, en este caso desde el bajo Maxi Robledo, remando para adentro con toda la experiencia y la jerarquía, y aquí el bombazo de lejos para el pivot. Iba a ser uno, uno de los goleadores, 25 puntos y 5 rebotes para el pivot, que aquí rotaban la pelota y convertía, 15 puntos, 5 asistencias para Alfonso, 8 para Zapata, 9 para Germán Andrés, 4 para Russo, parte del goleo destacado. Y aquí nuevamente con Robledo, en la parte final del juego se ponía el equipo al hombre y luego ganaba 69 para BH, 63 para Racing. Lo ganó el equipo goleso sobre el final y fue triunfo importante. En tanto, en Paraná Olimpia, con el score más holgado de este fin de semana, a bombazo limpio lo castigaba a Luis Luciano de Urdena Reyn. También penetrando iba a ser dominio total del equipo paranaense. De hecho, lo ganó 102 a 55 en un partido que se presentó bastante más accesible en el transcurso que en la previa. 10 para Sosa, 14 para Vilanova, 14 y 5 para Facu Carulla. No obstante, el goleador fue Facu Makinon con 20 puntos y 9 rebotes, estando prácticamente impecable desde tiros de campo, 8 de 9. Tomás Revero, 13 puntos en la visita y con goleo repartido y también estando muy fino en la pintura, lo ganó el equipo paranaense que en el debut fue 102 a 55 frente a Luciano de Urdenarrey. Momento ahora de ver el partido destacado, precisamente de esta conferencia 1. En tiempo suplementario, dos animadores se medían, lo ganó Central sobre el final. Viajamos hacia Tala, precisamente, en un partido que iba a terminar 84 iguales, allí terminaba en el tiempo regular y después en el suplementario iba a ser... ...con paridad absoluta... ...bombazo de un lado... ...bombazo del otro... ...Pérez y Salvo... ...18 puntos... ...en 41 minutos de juego... Nico Bros... ...14 puntos... ...6 rebotes... ...5 asistencias... ...Varidón... ...siendo uno de los goleadores también... ...y el bombazo de... ...también echazarreta ...22 puntos para él... ...una de las figuras del equipo talense... ...pero... ...en la visita... ...Pidori con 14... ...Alexis Nech con 10 y 5... ...Benítez Gabelán, ...22 puntos... ...y Nahuel Revelo... ...27 y 10... ...iban y a llevarse el juego... En momentos clave finales aquí, Cerone, que duda, se duerme. El bombazo de Baridón que no puede entrar, triunfazo de Central, 94-93 en la última pelota. Así lo festejaba el equipo de Gualeguaychú. Vemos la placa de este partido con los porcentajes de tiro, con un 51% en dobles Central, dominando Peñarol en casi todos los rubros. Se lo lleva el equipo de Gualeguaychú, 94-93, a fue triunfo ...para el equipo de Central y compartimos precisamente con la tabla de posiciones... ...quienes han ganado en esta primera fecha, naturalmente lideran... ...Olimpia, San José, Bancario, Neptunia, BH y Central lideran esta tabla de posiciones... ...en tanto que la próxima fecha para esta conferencia una... uno perdón, queda Neptunia recibiendo a Olimpia, Regatas en Cancha Alternativa... ...recibiendo al Social y Deportivo San José, Atlético, Tala Racing... ...el primer clásico, BH recibiendo a Bancario... Ferro en Concordia frente a Peñarol y Central frente a Luciano de Urdena Rain, El fixture de la fecha 2 de la Conferencia 1 de este torneo prefederal de básquetbol. Bien, luego de la pausa vamos a estar viendo el resumen de la Conferencia 2 y estaremos también compartiendo los datos de nuestro columnista Gastón Schaffer. Eso después de la pausa.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 estreno de todos los nuevos episodios el jueves 12 de mayo a través de la plataforma de medios de UNER. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en, en un solo, solo lugar. lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos Leemos e imaginamos Leemos y conocemos Leemos y viajamos Y cada vez que leemos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 Continuamos en Pick and Rock, abrimos este bloque 2, todas las semanas nos va a estar acompañando Gastón Schaeffer, él lleva adelante databasket.com, más información en este sitio, con hechos históricos, estadísticos del básquetbol de la provincia de Entre Ríos y este es el resumen de la fecha. Hola amigos, soy Gastón Schaffer y en esta sección vamos a llevarles a ustedes datos interesantes, estadísticas, recuerdos y muchas cosas más con una mirada bien entreviana del básquetbol. Y en esta primera entrega queremos homenajear a un grande que se nos fue en estos días. La referencia es para Homero Agustín Echani, quien falleció en Paraná a los 86 años. Este jugador surgió de Talleres de Paraná y luego pasó a Recreativos Bochas Club, donde debutó a los 17 años en la Primera División. Obtuvo cuatro títulos de la asociación paranaense con el rojo y verde y además en 1954 se consagró campeón en la quinta edición del Campeonato Entrarriano de Clubes Campeones. Y ese mismo año, integró el plantel entrariano en la primera edición del Campeonato Argentino de Cadetes, donde obtuvo el subcampeonato. Con la selección mayor, disputó siete campeonatos argentinos, destacándose su actuación en 1957 en Bahía Blanca, donde terminó segundo en la tabla de goleadores. Por eso, vaya el homenaje para Homero Agustín Echandi, figura del básquetbol entrerriano. Gastón Schaffer desde Data Basket y el recuerdo a Homero Echandi. Ahora sí, momento de ver el resumen de la conferencia 2. Estos son los partidos destacados en Pican Rock. Urquiza de Naranja en Santa Elena recibiendo a Club Parque. Y así lo recibía un tal Fabricio Rebechi a bombazo limpio. Iba a dominar el equipo vestido de naranja con puntos realmente muy altos. Fundamentalmente tirando en lejana dimensión. Nico Ramírez que iba para adentro, aquí no iba a convertir. si sí lo hacía en el rebote ofensivo. Ramírez 24 puntos en 29 minutos. Y Fabricio Rebechi ahora acomodando el carro mato y convirtiendo... 22.5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para el experimentado jugador. Triunfazo de Urquiza, 79 a 69. tiene 15 puntos en el equipo de Urquiza. En Gualeguaychú, Juventud, Ferro, triunfazo de Ferro, pero sobre el final se vino Juventud. Tuvo que ver precisamente con la supremacía del equipo vestido de verde en la primera mitad y con la experiencia de Novelo Se venía el equipo de Gualeguaychú que iba a estar precisamente a tiro en la última bola, como ya lo estaremos viendo. Manulado, 13 puntos, 9 rebotes, 21 puntos y 12 recobros para Matías Novelo En 40 minutos de juego en el visitante, el dueño del equipo, José Melchiore, 16 puntos, 11 rebotes y 4 de 7 en triples. Y va a ser uno de los artífices, juntos con Cristian Gerard, 10 puntos y con Ulises Sangoy. El tiro del empate, Lomar Ranovelo gana Ferro 72 a 69. Continuamos con el repaso de la conferencia 2. En Villagobay, vestido de azul y rojo, estaba el equipo de Huracán. Y así convertía la armonía bombazo limpio con la misma moneda. Respondía Huracán y el joven Irungaray con otro bombazo de gran faena. 18 puntos para el 3 de 5 en lanzamientos triples. No obstante, iba a ser dominio del equipo de Huracán con un goleo repartido. 12 para Diego Alarcón, 10 para Fáculo Bosco, 19 y 7 para Bautista Carulla, 9 para un tal Martín Girardi. El negro Gómez siempre vigente con 10 puntos y 9 rebotes. Y van a ser los artífices de este triunfo de Huracán 84-68 en la armonía, lo más destacado. Sergio Rabina, 14 puntos, 6 rebotes. Lo dicho, Garay con 18 y Julián Pinto, 15. triunfazo huracán, 84 a 68 frente a la armonía. Vamos hasta la capital provincial, ciclista en el Clásico, recibiendo a estudiantes a puro ímpetu Y con ese bombazo, el equipo de ciclista se ponía al frente. Son imágenes de la primera mitad pero en la segunda lo va a terminar quebrando el equipo vestido blanco, generando el juego desde el bajo y posteriormente atacando a la pintura. Facu Jung fue la figura del partido, 24 puntos, 5 rebotes y 6 de 8 en lanzamientos triples. Claudé con 8 puntos y 17 rebotes fueron las figuras del equipo de estudiantes que se llevó un partidazo y que logró tomar ventaja de doble dígito sobre la segunda mitad. Pablo Bogado, 12 puntos para él en 40 minutos. En pasado, de 5 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Triunfazo de estudiantes así, 71 a 56. Y como partido destacado de esta conferencia 2, vamos a ver el choque entre equipos paranaenses en tiempo suplementario Paracao le ganaba Sionista. Estas son las imágenes de casaca oscura. El equipo de Paracao, sobre la chicharra, convertía precisamente en un duelo que iba a terminar en el suplementario holgado, pero que en el tiempo regular había sido otra cosa, había que sumar desde donde sea, y Alejandro Sili se encargaba desde eso: 19 puntos para él, 7 rebotes y 3 asistencias para el experimentado pivot, que allí ordenaba a sus compañeros. Mientras Paracao seguía sumando desde la línea, la rompió toda. Juan Cruz Crab, 24 puntos, 18 rebotes en todo el partido, no descansó. Francisco Folmer, 11 puntos. Juan, 14 y 10. Levin, 10 puntos. Nico Guaita, con 14. Fue el goleo repartido para Sionista que no le alcanzó y que allí lo cerraba precisamente triunfo. 68-60 vemos la gráfica del de partido que se lleva para Paracao, mejor en dobles el equipo vestido de azul y que dominó los rebotes en este 68-60 de para Paracao frente a Sionista. Vemos precisamente cómo quedan las tablas de posiciones. Quienes han ganado, naturalmente, lideran cada una de las zonas. Huracán, Paracao y Ferro, en tanto que en la zona B... Estudiantes Urquiza y el Esportivo San Salvador. Y repasamos ahora de paso cómo será la próxima fecha de esta conferencia 2. Paracao recibiendo a Juventud Unida, Sionista, La Armonía, Ferro en San Salvador frente a Huracán, saninete en Concepción, de Uruguay, Ciclista, Estudiantes de Paraná, Urquiza, Paracao, Parque, perdón, frente al Esportivo San Salvador. Así se completa la fecha de esta conferencia 2. Así hemos llegado al final de este resumen de Pick and Rock. Pueden ver este programa a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos en YouTube y en las distintas plataformas web. Que la pasen bien, nos reencontramos la próxima semana. Chau.